Hola bienvenidos y bienvenidas nuevamente a un nuevo video de tu canal tus series favoritas. En esta ocasión les vuelvo a subir un video donde van a poder ver todos los capítulos y temporadas de tu novela, Fuerza de Mujer o En la cajita de la descripción les dejo el enlace. Quiero agradecer a Basilio Guerre H11 a una suscriptora que me pidió que haga este video. Sin demorar más vamos a la intro. Si este video te es útil por favor dale me gusta y sobre todo compártelo te lo agradecería muchísimo. Si no estás suscrito al canal te invito a que te suscribas ya que es completamente gratis. Simplemente pulsa en el botón suscribirse que encontrarás debajo del video y activa la campanita que encontrarás a su derecha para así recibir una notificación de mi siguiente publicación. Dicho esto ahora sí vamos. Vamos a verlo primero desde su computadora. Entramos a su navegador preferido, les recomiendo usar Chrome. En la cajita de la descripción está el link a la página. En esta parte les saldrá la lista con los 182 capítulos disponibles, ahí están las dos temporadas completas. Ya solo entran al capítulo que estén buscando. Bajamos solo un poco hasta que nos salga el video. Damos a play, y dejamos que cargue, si nos llega a abrir alguna página solo la cierran En esta parte es un poco molestoso, pero solo esperamos que termine ese tiempo de publicidad Cuando acabe eso, solo le dan donde dice skip Listo eso sería todo, ya solo agrandan su pantalla y a disfrutar. Como saben no puedo grabar más ya que Youtube no me lo permite. Ya por último vamos a ver desde un celular. Entramos a su navegador preferido, les recomiendo usar Chrome. En la cajita de la descripción está el link a la página. Bajamos solo un poco hasta que nos salga el video. Bajamos solo un poco hasta que nos aparezca la lista de los capítulos de las dos temporadas. Ya solo entran al capítulo que estén buscando. Si nos llega a abrir alguna página solo la cierran. Bajamos solo un poco hasta que nos salga el video. Damos a play y dejamos que cargue.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 Cuando acabe eso, solo le dan donde dice skip. Recuerden que si les llega a abrir alguna página solo tienen que cerrarla. Listo eso sería todo, ya solo agrandan su pantalla y a disfrutar. Como saben no puedo grabar más ya que Youtube no me lo permite. Eso sería todo, de mi parte nos veremos en un próximo video. Recuerden darle un gran me gusta, suscribirse y activar la campanita de las notificaciones. Adiós mi gente linda.